Para estudiar el comportamiento del consumidor tenemos que tener en cuenta, por un lado sus gustos o preferencias, algo que hemos analizado en vídeos anteriores a través de las curvas de indiferencia, y por otro lado sus posibilidades, es decir, aquello que puede comprar, lo que analizaremos en este vídeo a través de la restricción presupuestaria. En primer lugar, partiremos de la definición de la restricción presupuestaria, que sería el conjunto de todas las combinaciones de bienes que podemos adquirir con la renta de la que disponemos y dados los precios de los distintos bienes. Su expresión matemática sería la que tenemos en pantalla, donde R es la renta de la que disponemos, que sería igual a la suma de lo que gastemos en todos y cada uno de los bienes. Es decir, P de X por X es cuántas unidades del bien X adquirimos multiplicado por su precio. Ese será el gasto que realicemos en el consumo de ese bien. P de Y por Y, exactamente lo mismo, Y unidades del bien Y multiplicado por su precio. Y así para los infinitos posibles bienes que podamos encontrar en una economía. Por hacer más manejable el análisis, lo haremos, eh, y para que podamos representarlo gráficamente, lo haremos con solo dos bienes. R igual a P de X por X más P de Y por Y. Su representación gráfica, pues eh, no se nos escapa que esto ha de ser una recta. Pues el punto de corte de esa recta con ambos ejes será en el, el punto sobre el eje del eje de ascisas, será cuando y sea 0, es decir, cuando r sea igual a p de x por x, despejando x igual, será igual a r partido por p de x. Del mismo modo, el punto de corte con el eje de ordenada será cuando x valga 0, es decir, que p de x por x será 0, r será igual a p de y por y, y será igual a r partido por p de y, que es el conjunto de la renta, de la que dispongo, partido por el precio del bien que adquiero, lógicamente. Bien, no son solo esos puntos, sino que cualquier punto a lo largo de la recta serán puntos que yo pueda comprar. Son los, los, las distintas combinaciones de bienes que yo puedo adquirir con la renta que tengo, dados los precios de los bienes. Ahora bien, se pueden producir modificaciones tanto en la renta de la, que yo tengo, de la que yo dispongo, como en los precios de los distintos bienes. Analizaremos en primer lugar qué va a ocurrir si aumenta la renta. Si aumenta la renta vemos que teníamos un punto de corte R partido por PDI y R partido por PDX. Ahora la al aumentar la renta, la, de, la restricción presupuestaria se desplazará paralelamente hacia afuera, puesto que no ha cambiado la pendiente, la pendiente no la dan los precios. Y Al aumentar la renta se desplaza paralelamente hacia afuera y será R' partido por PDI y R' partido por PDX los puntos de corte con los ejes. Si, por el contrario, la, el, la variación que tenemos es un aumento en el precio de uno de los bienes, hemos puesto en este ejemplo que aumentase el precio del bien X, lo que ocurrirá es que la restricción presupuestaria se desplazará pivotando sobre el otro eje. Así, R partido por P de X' prima será un valor inferior a R partido por P de X. Luego el punto de corte con el eje de acisas estará más dentro. La restricción presupuestaria se nos habrá ido hacia adentro. Pero, como decía anteriormente, lo ha hecho pivotando sobre el otro extremo. ¿Por qué pivota? Porque si yo dedico toda la renta a comprar unidades de bien Y, que eso es lo que significa estar sobre el eje de ordenadas, no habría ninguna modificación, puesto que no ha variado ni la renta de la que yo dispongo en este supuesto, ni tampoco ha variado el precio del bien y. Si yo dedico toda la, mi renta a comprar ropa y comida y aumenta el precio de la ropa, si yo dedicase toda mi renta a comprar comida, podría seguir comprando exactamente la misma cantidad que podía comprar antes si dedicaba toda la renta a comprar comida, puesto que no ha, ha variado ni la renta ni el ni el precio de la comida. Por eso es por lo que pivota. Estos son los desplazamientos. Por supuesto que si en vez de fuese ser un incremento de precio fuese una disminución, pues pivotaría hacia afuera. Y nuevos puntos que en este momento son inaccesibles, distintas combinaciones de bienes que en este momento serían inaccesibles, pues se me volverían posibles, accesibles.